Vámonos a un sondeo que tenemos, eh, está Arismendi, la antigua, en la calle. Le está preguntando a la gente acerca de si tiene conocimiento de las últimas medidas y qué opina acerca de esas últimas medidas tomadas con relación a alto que queda todo relacionado a la pandemia. Vamos a ver qué nos tiene Arismendi. Adelante. ¿No estoy no de acuerdo? No. ¿Por qué? Eh, no sé, yo no sé, yo no sé de Estoy, estoy, pero 100% de acuerdo, porque principalmente nosotros, eh, los pueblos, tú ves, como yo diría a veces, baldío, tú ves que la estructura no está bien conformada. Es un somos dueños, cada uno, somos dueños de, del espacio, no hay leyes, no respetamos nada y eso, y la medida tiene que ser estricta para que nosotros... Cojamos la situación, nadie se pone la mascarilla como va, eh, a nadie le importa, eh, y es verdad que esto está. Estoy totalmente de acuerdo con la medida, porque es que eh, la pandemia se está extendiendo demasiado en nuestro pueblo y tenemos que tratar de, de, de arreciar la lucha con, con ¿cómo te digo? El con el coronavirus, porque esto es apuesta. Claro que porque... Porque hay demasiada gente en la calle y no, no, y no se están cuidando. Entonces uno que se cuida y ellos no, dime. Sí, porque si esto es una cosa, si no lo ponemos, ¿para qué lo pusimos ahí? Es para, atender, es para atender el país, para atender la gente. Y yeah, así, y eso no es menos de ahí, porque imagínate tú, si sí, sí, sí. cada quien nos tiramos por, ahí, por su lado, ¿a dónde vamos a parar? Y ve cómo está esto. Con esa epidemia que anda y, y nadie respeta, nada. No. Estamos de acuerdo, ¿me entiendes? Porque hay gente que están haciendo su trabajo, que andan buscándose el pan de su sustento. Pero hay otros que los que están en Checha, en Bacamunderí. Entonces, el presidente, esa, esa medida que tomó, está muy bien. Claro que sí, 100%, estamos de acuerdo. Porque es que este es un caos, el, la, la sociedad es muy desordenada, no tiene orden. Y eso es bueno, eso es bueno, bueno, yo apoyo eso, 100%. A sí. Porque nosotros la gente no entendamos ni nada. Nos gusta andar en la calle dando bandazos, dando problemas. Y todo lo que dice el presidente es para un bien de nosotros, no para más. Mi opinión es que yo respeto las leyes terrenales, Lo de Dios de Dios y las leyes son leyes. ¿Entiendes? Porque es que nos respetamos. Aquí la gente quiere mandar, como dicen en el mundo, como chivos sin ley. no respetan. Aquí hay un desorden. La humanidad no se somete. Entonces, cuando no nos sometemos, ¿qué es lo que viene? Es donde nos aprietan, es donde no, nos llevan, donde no nos gusta. ¿Pero por qué? Porque no nos sometemos. Si desde un principio hubiesen hecho lo que tenían que hacer, esto no estuviera pasando. Totalmente de acuerdo, porque es que en realidad es como la gente, es como algunas de las personas dicen, que andamos en la calle haciendo y deshaciendo y no, no tenemos responsabilidad de, de nuestros de nuestro familiares que son las que sufren la consecuencia, ¿tú me entiendes? Ah, sí. Ah, porque la gente, se, la gente no tiene tuve de control, ¿tú ves? la gente se junta mucho, ¿tú me entiendes? No se, no se actualiza la gente, ¿entiendes? No se fija en el otro, y después de enfermedad, enfermedad. Bueno, ¿estoy de acuerdo por eso? Uh -huh. Sí, estoy de acuerdo, sí. Porque esto hay que control, tenemos que controlarnos un poco, porque si no hay control, nos vamos a morir todos del COVID. Claro que sí, 100%. El gobierno tenía que tomar, hacía tiempo, esas medidas. Tú sabes, más que nadie, lo que pasó el 24, especialmente el 25, que fue una algarabía tremenda y eso aumentó eh, o hizo posible que se aumentara y ya vemos el resultado a pocos días. Y todavía no es nada, me voy más lejos. En enero eh, va a aumentar la pandemia. Y van a aumentar los casos. Sí, sí, sí estoy con de acuerdo. Las sí. ¿Por qué? Porque la única manera que vamos a estar tranquilos es así: si tomen medidas de seguridad. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque la gente está tomando la cosa la... así, es, de la nada. Está actuando de mal manera, reuniéndose, sabiendo que no se puede, en vez de quedarse en sus hogares. Entonces, las medidas que él tomó son muy buenas. Sí, es importante porque se toman para la salud de nosotros y para el bienestar de cada uno de nosotros. No, yo estoy de acuerdo. Yo lo que no estoy de acuerdo es que sea tan, tan largo, porque por lo menos que hasta, hasta las suya, para pues uno puede jugar un poco. Simplemente que un sea un poquito más corto. Bueno, lo único que yo puedo decir es que eso está medio feo porque la gente que tiene negocio como yo no va a poder impartir su trabajo. Uno no va a poder buscarse de la manera que uno tiene que buscarse. Aunque hay que, aunque se, hay que seguir la medida de... de tú sabes, cuidado de, de la pandemia, pero como quiere, el que tiene su negocio, el que se busca su cuarto día a día, va a estar feo para uno buscarse el menudo. Porque eso va, es para cuidar, el, cuidar a, a nosotros del COVID, para prevenir el COVID. ¿Por bueno, pero eso va a evitar un poquito, va a evitar que siga aumentando el contagio ahora mismo. O sea, la misma población fue que se ganó, que pasará eso nuevamente. vez. Excelente la nueva medida, es una forma de contrarrestar el COVID. Esta medida yo creo que va a fortalecer hasta el 10 de enero, será excelente para que no haya tanto acercamiento, sino distanciamiento y pasar un feliz año nuevo junto con su familia, lo mejor que Sí, tal vez se termina esto, la pandemia que hay. Sí, bien, gracias. Porque No estoy de acuerdo. Que hay otra forma de salvar la vida. Ejemplo. Este, cuidándose con lo que uno come. Eh, sí, pero en torno a la pandemia. Sí, sí. En, torno, en torno a la pandemia me refiero, porque si esto está en salud, como usted se alimenta, eh, además hay unos aspectos que hay que sopesar, que son muy importantes, que es que eh, si miramos allá afuera vamos a ver que... Eh, está viendo aglomeraciones continuamente. Si usted va al supermercado, o sea, no tiene sentido que haya una aglomeración a las 4 de la tarde porque no esté hasta las 6. ¿Entiendes? O sea, es eh, un poco irónico. Por eso no estoy de acuerdo. ¿y? No. No estoy de acuerdo. No. ¿Por qué? Eh, no sé yo, no sé Ahí está la gente, la gente opinando Sí, unos sí, otros que no Exacto, sí, sí, sí. hay gente que entiende como, como dijo el amigo, uno de los primeros Que entrevistaron, de que Vivimos como los chivos sin ley, él tiene razón Sí. Vivimos en una sociedad en que la gente No quiere respetar lo que hay, ni quiere respetar La autoridad, entonces Por esa razón hemos llegado a, a donde estamos Por esa razón estamos aquí Bueno